Venezuela, potencia petrolera y gasífera, ocupa el segundo lugar en reservas probadas de petróleo y cuenta con una de las mayores reservas de gas a nivel mundial. Argentina, potencia en la agricultura y la ganadería, le llaman el granero de América. Desde la revolución bolivariana, ambos países han fortalecido sus relaciones políticas y comerciales basadas en la solidaridad y en la cooperación. Aunque no han faltado sus detractores, los compromisos firmados ya dan los primeros resultados. En 100 años anteriormente Venezuela no había enviado ningún cargamento de combustible con la Argentina. Se suscribió un acuerdo de cooperación energética. En base a él ahora se están enviando anualmente cerca de 8 millones de barriles de combustible a solicitud de la parte argentina para este su periodo invierno. De este intercambio, Venezuela recibe vaquillas argentinas, maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, semillas y, lo más importante, transferencia tecnológica. Hay toda una experiencia, un desarrollo de tecnologías propias, un acumulado de sabiduría de sus productores, de sus investigadores y que han sido transferidas de manera generosa a nuestro pueblo y a nuestro gobierno. En el marco de este convenio, Argentina colabora con Venezuela en la construcción de 72 fábricas en varias ramas. Entre ellas, fábricas de fábricas, procesadoras de productos cárnicos, refrigeración industrial y producción de motores eléctricos. También fundidoras de acero y hierro, forja en caliente, fábricas de helicópteros livianos y hasta plantas de aprovechamiento de tuberías petroleras en desuso. Cada fábrica que nosotros hagamos queremos que pueda replicarse acá. ¿sí? Nosotros cada fábrica que estamos eh, instalando lo hacemos junto con los compañeros venezolanos y la idea es que todo ese conocimiento, todas las memorias de, de ingeniería desde el proyecto base hasta la ingeniería de detalle quede aquí para que esa fábrica pueda ser perfectamente este, replicada por Venezuela con ingenieros venezolanos. Las actividades conjuntas también incluyen la certificación de reservas en la faja petrolífera del Orinoco y exploraciones en la Bahía de Jorge. En materia agrícola se espera concretar la venta de chocolate y café hacia Argentina y continuar con la transferencia tecnológica para el desarrollo del campo venezolano. Erika Ortega Zanoja, La Noticia.